Hoy vamos a decir la noticia como quien hace una noticia de farándula o como quien cuenta una tira cómica o una de esas películas de largometraje. Diría yo, no es un avión, no es un cohete, es súper bigotón. Eso fue lo que salió en las redes sociales refiriéndose a Maduro porque esto ya se volvió una burla. Porque ya la gente también se cansó de escuchar las mismas babosadas de ellos, de escuchar eh, eh, mentiras que no tienen un sustento porque ellos dicen que según los apagones son ataques cibernéticos de parte de los yanquis Y que Colombia está haciendo de plataforma y no sé qué Muestren las pruebas Es lo que dicen ellos, ¿no? A ver, si nosotros somos conscientes en pleno siglo XXI se pueden hacer toda esa serie de cosas Y más cuando uno los domingos se entretiene viendo películas de ficción eso podría pasar, pero la pregunta es, si ellos tienen unas pruebas, ¿por qué no las muestran? Porque es que es muy fácil echarle la culpa a otro, por eso decía mi abuelo una frase muy cierta Mientras sea Caperucita Roja la que cuente la historia, el lobo feroz siempre va a ser el malo del paseo y como aquí el que está contando la historia es Maduro y su mano de vagabundos que están al lado, entonces pues culpables van a ser los demás. No olvidemos que hay una serie de plantas eléctricas en Venezuela que, si no estoy mal, para la época de Chávez funcionaban 21 o 23 plantas. Al día de hoy funcionan creo que 8 o 9. ¿Qué pasó con las otras? Se perdió. Hay algo que es muy claro. Aquí Maduro, cuidándose la espalda, ¿qué hizo? Coger a los militares de alto rango, los que podían de pronto derrocarlo y darles puestos administrativos, entonces ¿qué hizo? PDVSA lo maneja altos oficiales del ejército la energía la maneja lo mismo, el acueducto lo mismo, la salud lo mismo, o sea, él lo que hizo fue dar un, darle, eh, prebendas que llaman para poderlos tener en el bolsillo para que ellos no se le vayan a torcer porque donde, donde se le tuerzan, ese manocho le queda más saliva un loro, ese es el problema que hay y por eso la gente... Se manifestó por medio de estos memes donde muestran a Maduro con una capa roja y, y con una máscara donde es el super bigotón. ¿A dónde está el salvador? La gente está mamada, ya la gente no aguanta más porque es que ya uno no puede seguir babosada tras babosada y sacando disculpas que no tienen sustento y diciendo... Ataques cibernéticos de parte de la oligarquía colombiana Y de parte de los yanquis eh, americanos Y bueno, en fin, vuelvo y digo eh, Maduro está en este momento para que haga Recuerde las tiras cómicas de Condorito Y se ponga a hacerle competencia Porque realmente esto no se lo cree sino él La gente ya está mamada por eso de manera burlona y sarcástica le gritaban a Maduro, ¿dónde estás super bigotón? Las redes sociales explotaron contra la dictadura venezolana tras el apagón masivo. Cuando el empleado es malo, le echa la culpa a la herramienta. De esa manera el régimen volvió a recurrir a un supuesto sabotaje para explicar el corte de energía eléctrica en al menos 20, oígase bien, en al menos 20 de los 23 estados de Venezuela. La excusa fue desestimada masivamente, solo generó indignación y memes que circularon por todas las redes sociales y fue objeto de burla. Tras de que ya se burlan de ese señor porque ese señor definitivamente, vuelvo y repito esa frase de Facundo Cabral, hay que tenerle miedo a los estúpidos porque cuando se reúnen todos son capaces de montar un presidente como Maduro. Como siempre las excusas que sacan son iguales de estúpidas a las afirmaciones, el régimen intentó explicar rápido lo sucedido y así fue que el ministro del poder popular para la energía eléctrica Ernesto Reverol habló de un nuevo ataque cibernético como el del 2019 vuelvo y digo fantasía tras fantasía pero esto se va a poner más bueno pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios aunque sea riámonos de esto porque esto parece una vaina de como un programa de sábado feliz es un programa de humor estos son comediantes tras comediantes la figura principal está el, el payaso grande que es maduro su, seguido por sus otros payasitos que es diosdado, eh, vladimir padrino, en fin ya ustedes conocen el resto y claro está salió la super chica después de las de las palabras de néstor Reverol donde dijo que había sido un nuevo ataque como el del 2019 salió la super chica también disfrazada con una máscara y una minifalda que hasta bien maluco que sí le queda Delcy Rodríguez, esa joyita la corona, quien manifestó en Twitter la misma tesis, eso fue un ataque cibernético de los yanquis. Venezuela denuncia un nuevo ataque del sistema eléctrico nacional, los trabajadores de arroba corpule, info, trabajan afanosamente para recuperar este vital servicio de nuestro pueblo. Nada nos sacará de nuestro camino de paz y tranquilidad Junto al presidente Nicolás Maduro, el pueblo vencerá Oiga, es el mismo pueblo el que se está burlando de ellos Pero según ellos, el pueblo vencerá cobijándose en ellos mismos Recordemos que esta no es la primera ni será la última que estos revolucionarios entre comillas salen con estas babosadas o ustedes no recuerdan que hace unos dos años por este mismo canal lo anunciamos que se necesitaba un mantenimiento exhaustivo para esas plantas para que conserven su curso normal y que aparte de ello dando prebendas que fue lo que hizo Maduro para cuidar su espalda, dar prebendas y pagando favores, Maduro decidió darle la parte administrativa del más del 60% de las instituciones del gobierno a oficiales de alto rango para tenerlos de su lado y así evitar un posible golpe de estado por parte de fuerzas militares. Ay ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón y es más lo dijimos estos altos oficiales podrán tener experiencia en milicia pero en la parte administrativa son iguales que maduro que no supo sumar seis años de canciller ustedes se acuerdan que lo entrevistaron dijo yo fui mi experiencia me da una férrima postura porque fui seis años canciller y siete años presidente o sea que ya llevo no supo sumar seis más además que es una suma muy compleja para semejante eminencia ¿Qué hacemos? Ahora, saliéndose por la tangente, pese a los intentos de explicación, las redes sociales explotaron contra la dictadura venezolana. Fue así como se repitieron los mensajes de repudio y malestar por la situación, algunos más creativos que otros, pero todos mostrando definitivamente ese descontento, ese sinsabor que les produce ese famoso socialismo del siglo XXI. Ahora sí, ¿Dónde estás, Bigotón? Fue uno de los memes. Cuando te necesitamos? ¿Dónde está Superbigotón? Se preguntó el usuario Dixon de Laoz al tiempo que compartió una imagen del superhéroe que la propaganda chavista pretende imponer a la población. Superbigote que representa a Maduro. El papel aguanta todo y un dibujo también. FG Morales B manifestó ustedes son numeral sin luz chavista dice que a él no le afecta el apagón porque tiene planta eléctrica de las buenas oiga tanta burla y nadie se inmuta mientras que carlos Zambrano expresó numeral sin luz este numeral 17 de diciembre también numeral sin agua también numeral sin gas también numeral sin gasolina y numeral con los salarios del mundo y donde ganó supuestamente el régimen felicito a los que no salieron a votar y a los que votaron por la continuidad del desastre rojo porque es un desastre esto no esto no se le ve cara big Winnie winnieman publicó un gift, un gif de Homero Simpson haciendo un gesto de súplica y rogando please Please, please, por favor, por favor. Y compartió una captura de pantalla del estado de su batería. Y compartió una captura de pantalla del estado de su batería. Así de grave estaba la situación. Así como estaba de grave la, la batería, estaban de grave las palabras, las respuestas de los chavistas. netblocks presentó un gráfico contundente, los datos de la red en tiempo real muestran que la conectividad nacional se está colapsando al 32% de los niveles ordinarios desde las 2.30 am hora local incidente en curso. Estos fueron parte de las burlas en Twitter, pero uno de los últimos que más causó curiosidad fue el del usuario Magen quien compartió un recorte en un periódico en el que el presidente Hugo Chávez afirmaba, ojo, cuando el presidente Hugo Chávez estaba presidente y decía, para el 2011 Venezuela tendrá el mejor sistema eléctrico del continente, mejor dicho, como el que toma un trago, jaja ustedes saben cuál es el trago jaja, el Cuba Libre la inseguridad energética no la trajo el famoso socialismo del siglo XXI esto no es nuevo la gravedad de los apagones masivos se ha convertido en una constante en Venezuela donde el sistema eléctrico nacional ha sufrido un grave deterioro por la falta de mantenimiento e inversión por parte del régimen de Maduro falta experiencia eh, vuelvo y digo estos señores sabrán mucho de milicia pero en administrativo graves, los apagones durante varias horas del día son parte de la cotidianidad en los hogares venezolanos, pese a tener una mejor menor incidencia en la capital del país, el resto del territorio es frecuentemente afectado por los bajones de energía y cortes de servicio, o sea no podemos seguir echando la culpa a Estados Unidos cuando el problema es todos los días o sea, anoche hubo un problema eh, un apagón en 20 de los 23 estados, vale, perfecto, pero el problema de la luz es de todos los santos días, o sea, según Maduro, Joe Biden o el gobierno de Joe Biden o anterior a él que era Donald Trump, no tenían ni miércoles que hacer sino ocuparse en quitarle la luz, bajarle el switch a Nicolás Maduro para ver si se despierta. Ese cuento está muy chino. Pero eso es lo que hacen ellos y eso es lo que hay. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.